Nos vamos a meter en un tema delicado, Pamela David destapó la profunda tristeza de los hijos de Pampita. Pampita enfrenta días tormentosos y estresantes. Es que a su separación de Pi con Mónaco y al fracaso de Pampita online se le suma la mudanza que pese a ser un nuevo inicio, suma atención. Ahora, en el programa de Pamela David informaron acerca de un detalle que genera tristeza en los hijos de Pampita. Y pese a que puede parecer frívolo, está probado que el vínculo entre humanos y mascotas es sumamente fuerte, por lo que las pérdidas duelen. Y mucho. Esta tarde, Pamela David anticipó que, nos vamos a meter en un tema delicado. ¿Cuál es el nuevo problema de Pampita?. Carlos Monti entonces expuso el problema, el perro, Osvaldo. ¿Quién se queda con el perro en la división de bienes?. El perro es de una persona. Es de Pico, Mónaco. Los hijos de Pampita se encariñaron con el perro, señaló. Sobre todo por el tema de los chicos porque cuando se encariñan con el animal. ¿Cómo haces para sacarle el perro a Pampita y los chicos cuando su dueño es Pico Mónaco? Planteó Monty. Soledad Largui fue tajante y consideró que, era de él, no de los dos porque es un noviazgo. Si se encariña con los chicos, ¿no tiene derecho? Planteó Pamela David. David Kavlin, irónico. Disparó que, si los chicos se encariñan con Pico Mónaco, se tiene que quedar. Luego, dieron más detalles de la mudanza. Estas imágenes son de la nueva casa de Pampita, señaló Monty. Ella no se bajó en ningún momento, se bajó otra persona a buscar al animal. Se lo llevó Pampita, agregó. Lo estarán compartiendo, explicó Pamela David. Luli Fernández recordó que, Osvaldo lo compra a Pico Monaco o se lo regalan. Lo adquiere cuando estaba en pareja con Pampita, se genera una situación comercial con el perro. Facturaba mucha plata, por eso lo exponían en televisión. El perro va a visitar a los hijos de Pampita, hace poco Pico Mónaco se los llevó. Por ahora, va a reinar la paz y es de los dos. Hay que ver cómo sigue la historia y si se ambienta la nueva casa, planteó Monty.